Estamos con el dirigente Edwin Rodríguez de los Gigantes del Cibao, después de una victoria importante, segunda victoria en el campeonato, ¿cómo define el partido y esta victoria aquí frente a la Saga y la Pues obviamente siempre que uno gana uno, uno lo define como algo positivo, pero todavía podemos mejorar, podemos mejorar la defensiva, el eh, corrido de base, eh, de hecho hemos ganado dos, hemos perdido uno yo creo que el, el juego que mejor jugamos fue el que perdimos 2 a 1, el primer juego. Pero eh, los muchachos están bateando mejor, ayer dimos 18 hits, hoy anotamos 8 carreras. Se están, están, están cayendo en tiempo los bateadores. Eh, ¿Cómo puede calificar el partido? ¿Dónde estuvo la clave, esta victoria? Sobre todo. Eh, una victoria donde se vio que el equipo contrario, el equipo cibaeño no tuvo mucho control de sus lanzadores, pero que lo, lo aprovecharon ustedes para hacer carrera, tres anotaciones en ese episodio donde se descontroló el picheo rival. Sí, yo creo que acaba de mencionarlo. La clave fue cuando en esa entrada eh, que pudimos tomar la ventaja de, de ese descontrol del picheo. Siempre que uno hace eso, uno trata de sacar ventaja, especialmente un equipo como la Águila. Que, que batean muy bien un equipo de, de principio a fin es peligroso este, y sacar ventaja de ese un mal inning, ellos tuvieron un mal inning y nosotros sacamos ventaja, esa fue la clave del juego. Bueno, lo vimos también corriendo bastante, eh, esa va a ser una de las estrategias que va a utilizar de las armas que va a tener el equipo de los gigantes, el corrido de base, robando, eh, presionando en... Eh, con las piernas de varios jugadores Que pueden correr aquí en este equipo Sí, claro, hay que sacar provecho del talento que tenemos Tenemos muy buenos atletas eh, Hacen buen contacto también con la bola Pues hay que sacarle provecho a eso Y eso va a ser parte del juego eh, Que nosotros vamos a estar presentando Y con lo que acabas de decir, le ponemos presión a la defensiva Le ponemos presión al cache, al lanzador ...y siempre que lo podamos hacer, siempre eso es lo que va a ser parte de nosotros. Finalmente vimos que el abridor eh, Rogelio Almontero solamente pudo trabajar cuatro entradas... aunque todavía parecía que, que podía seguir. ¿A qué se debió que saliera antes de completar las cinco entradas? No, bueno, ya, ya eso estaba programado. De hecho, eran tres o cuatro entradas. Él se sintió muy bien después de la tercera entrada, por eso lo, lo enviamos a la cuarta entrada... Este, pero ya eso estaba programado, no íbamos, no íbamos a tratar de, de presionarlo a, para que saliera una quinta entrada. Todavía es temprano la temporada y estamos pensando que no puede dar por lo menos cinco o seis salidas más. Bueno, pues mucha suerte. Gracias, Gracias Edwin Gracias. Rodríguez, dirigente del equipo de los gigantes del Cibao. Gracias. Comédica, protegiendo tu futuro. Bien, estamos con el puerto plateño Carlos Paulino, receptor del equipo de los Gigantes. Una victoria importante aquí en el Estadio Cibal frente a las Águilas. ¿Cómo defines realmente la victoria y, y el aporte que hiciste? Sobre todo trabajando ahí con, con lo, lo, los lanzadores detrás de la goma. Sí, no, primeramente dándole gracias a Dios, tú sabes que el picheo salió a flote hoy, principalmente el abridor. El equipo se mantuvo unido, tú sabes, los batazos llegaron a la hora buena. Y las cosas se dieron bien desde un principio del juego y mantuvimos el ánimo bien. El abridor Rogelio Almentero, cubano, eh, ¿de qué estuvo dependiendo? Tuvo dominante en esas primeras cuatro entradas? ¿Qué, qué, ¿Qué básicamente fueron los picheos que estuvieron bajo control de, de los bateadores de las águilas? No, usamos los dos primeros y usamos bastante la recta de Ya los otros dos usamos ya el slider, el cambio. Eh, y lo estábamos combinando con la recta y por eso pudo llegar más lejos. ¿Cómo tú ves el equipo de los gigantes? Comenzando esta temporada ya un, un, un, un jugador veterano aquí ya en este equipo de varios años. ¿Cómo tú ves realmente la conformación del equipo y este inicio? Bastante bueno, bastante bueno. Tenemos tremendo grupo, tremendo... Eh, nos llevamos bien como familia. Tremendo talento joven y esa es la parte importante, especialmente del bullpen de nosotros, que tenemos bastante profundidad. Y si Dios quiere, se van a dar bien las cosas. Finalmente va a estar... ¿Quién te va a hacer vacó como, como receptor? Porque es una posición donde, donde hay mucho cansancio, mucho, eh, mucho agotamiento. ¿Quién, ¿Con quién va a estar compartiendo la posición? No, ahora mismo lo estoy compartiendo con Taylor. Lo vamos a estar intercambiando. Ya cuando las cosas se vayan metiendo más profundo, entonces ya hay uno agarrilmando. Bueno, pues mucha suerte y salud para ti, Paulino. Gracias a ti. Un placer.